¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos por fin a una nueva serie, chicos. Bienvenidos a Pokémon Let's Go Extreme Random Lock. Una pedazo de serie que vais a flipar, lo Tengo que explicar las reglas, ya lo sé. Sé que, sé que hace mucho que no, que no grabo, hace mucho que no hacemos una serie que no sea en directo, pero vuelve Echo en su máximo esplendor. Tengo ahí un planning, un super planning Para hacer de esta serie una de las mejores del canal Así que nada chicos, vamos a empezar sin más dilación Vienen sorpresitas, vienen curvas Esta serie va a ser un pepinote Y antes que nada, tres cosillas Lo primero, que dejáis un super like ¿Vale? O sea, dejad un super like de Compitrueno Como digo, siempre apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y... Lo segundo, dar muchas gracias al señor Giro por este pedazo de layout que nos ha preparado También le he dado yo algunos retoquillos, vale, he hecho alguna cosilla Pero, bueno, un trabajo, un trabajo que ha hecho el tío que es increíble Y poquito más, nada más, que apoyéis eh, esta pedazo de, de serie, por favor, que os lo agradecería mucho Y si queréis un mote, si queréis un pedazo de mote Tenéis que responder la pregunta que tenéis aquí abajo También podéis comentar lo que queráis del capítulo Una vez lo hayáis visto Tenéis que responder la pregunta que tenéis en el layout Abajo a la izquierda Y dejar un like Dejar un super like de compitrueno. Que es que yo creo que, que, que, no, es que, es que es que esta serie lo merece Vamos a darle ya callita. Vamos a ir avanzando Porque no, no podemos estar aquí perdiendo el tiempo solo de chachara Porque ahora ya los capítulos no duran 40 Duran 20 minutillos Como, como estamos habituados 15-20 minutillos Así que vamos para allá señor profesor Oak Dios, qué ganas de Pokémon, let's go. Si, sí, es un. ¿He dicho random block? ¿He dicho random block? Es un Shiny Lock, chicos. Es un. Madre mía, se, se me va la patada. Es un Shiny Lock. Solo Shiny. Bueno, solo Shinies no. Shinies o no Shinies. Ya, ya sabéis cómo van los Shiny Lock, ¿no? Son. Eh, los Pokémon Shiny tienen que estar 5 niveles por encima de los. de los no Shinies. Eh, y nada, atrapar el primer Pokémon de ruta, eso siempre así Pero tenemos que hablar de eh, Cómo funcionan los Shinies En Pokémon Let's Go porque Bueno, perdón, los Shinnies, los Lokes En Pokémon Let's Go Porque ya sabéis que no hay primer Pokémon de ruta Aleatorio como Como en los juegos habitualmente ¿Sabéis lo que quiero decir? No, no entras en la hierba Ahí y, a, y aparece el Pokémon No, no, eso, eso no está Entonces, ¿cómo, cómo va a ser? Eh, es la pregunta, pues ahora lo veremos ¡Flipad! ¡Mirad chicos! ¡Mirad, soy maldito Ash Ketchup de pueblo paleta, chicos! ¡Claro que sí, Ash Ketchup en, en todas las modalidades, aunque en todas las modalidades es el puto mismo tío, ¿vale? O sea, como podéis comprobar, somos Ash, pero somos Ash, eh, eh, eh, Ash. Punto pelota, Ash como está mandado. Así que da igual cuál elijas, da igual, da exactamente igual, elegimos el primero por elegir, pero da igual. Eh, no quiero llevarte tú todo el rato, me dice el profesor Oak. ¿Cómo nos llamamos, hermanos? Porque podríamos llamarnos Echo, que es, es lo típico, pero yo... Es que somos As, somos malditos Pero no, no, vamos a ser e -E Echo igualmente, da igual. Da igual. El señor Echo preparado para la acción en Pokémon Let's Go Extreme, Shiny Lock, una pedazo de serie, combinación de mis otras series... Vamos, es que va a ser, es que va a ser Increíble, así que te llamas Echo Sí, me llamo Echo Y ahora habrá que poner nombre al rival, si no me equivoco Esto no, esto no lo he pensado, eh Esto no lo hemos pensado, chicos Veremos, a ver mm, Señor, señor Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino y un buen amigo Aunque rivalizáis un poco Señor, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama? Hmm. Hay que pensar, hay que pensar eh, ¿Cómo llamamos a nuestro rival? Le podemos llamar Dislike, hater, ¿no? Que es lo típico, ¿no? El, el Enemigo de YouTube Aunque ahora últimamente <coughs> Últimamente eh, Le vamos a llamar copy, tío Porque últimamente YouTube está, que no hace más que saltar eh, Notificaciones de copyright Tío, y de, de, de te quito por esta canción Por esta otra, están todos los youtubers quejándose de eso Y yo no voy a ser menos, así que Vamos a llamarle copy <risa> Sí, ¿por qué no? Claro que sí, hermanos Ahí está, copy -trenos. ¡Uh! ¡Qué putas ganas de esta serie! ¡Qué ganadas increíbles! Vais a ver que hay muchas cosas diferentes, no, no, no en la historia ni nada por el estilo, pero hay cosas así, eh, detallitos, detallitos en esta serie que van a hacer que sea una serie, pues, pues única y especial, que es como a mí me gusta hacer las series un poquito, un poquito especiales. ¡Prepárate que estás a punto de emprender un viaje inolvidable! ¡Claro que sí! El viaje más inolvidable de este año. El mundo de Pokémon es un lugar mágico, mágico adelante, vamos allá chicos empezamos nuestra aventura lo de los Pokémon salvajes chicos, es importante que lo, que lo tengamos en cuenta vamos a hacer ya sabéis que hay distintas zonas de, de, de, de captura, ¿no? están las cuevas, están la, las rutas está, no sé, no se me ocurren más no sé, las áreas tipo edificios como los castles de que, que había en la torre la torre Pokémon ¿Cómo eh, cómo ¿Cómo lo vamos a hacer, pues Vamos a hacerlo de la siguiente manera Si es una ruta en la que entras y de repente aparece un mazo de Pokémon Nos vamos a quedar con el Pokémon que esté más cerca de nosotros, ¿vale? Ese va a ser el primer Pokémon de ruta Si ya lo tenemos, pues el segundo que esté más cerca No sé cómo lo haremos si... si no sé, no sé Esa es mi idea, ¿vale? En las zonas en las que salen muchos Pokémon Si es de ruta, el primero que veamos El primero que veamos nada más acercarnos a esa ruta Ese va a ser el, el primer Pokémon de ruta no lo sé chicos, no, es, que, es que no sé cómo va a salir esto, pero... Da igual, vamos a intentarlo y, y, y lo iremos viendo A medida avanzamos la historia Flipad qué bien se ve este maldito juego O sea, es que se ve increíble A ver, tenemos que leer esto de aquí Me parece has recibido, has recibido un correo de Copyright Oye, Echo, echa un vistazo a esto Pulsar el botón, abro algo, la gente, inclinar al máximo a la palanca Vale, aquí, aquí no me dan pociones ni nada, ¿verdad? No tenemos pociones, así que Podemos continuar Hola, señor Copyright, ¿cómo estás? Voy a subir, Eco, espero que no te, nos llegas en pijama No, tranquilo, ya, ya estoy Ya estoy vestidito con mi gorra, con mis guantes con mi mochila de Ash Ketchum Buenas Vaya que ahora tienes que acabas de levantar, ¿verdad? Es Espabila, hombre Que ha llegado el gran día Hoy el profesor Oak Nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos en entrenadores Yo estoy de los nervios Pero antes que nada Por cierto, por cierto el, el, el Eevee que nos van a dar Esto es Let's Go Eevee, ¿vale? El Eevee que nos van a dar No cuenta, ¿vale? O sea... Ese, ese Eevee no va a ser primer Pokémon, no va a ser starter, ¿vale? No, no va a tener ni mote, o sea, le vamos a dejar en el PC en cuanto podamos, ¿vale? El primer Pokémon de ruta será el primero que veamos cuando tengamos Pokéballs y salgamos a las rutas Es decir, creo que desde el primer momento ya, en el momento en el que veas un Pokémon salvaje, ya se puede capturar Así que ahí será nuestro primer Pokémon de ruta Y por cierto, 50% de probabilidades de Shiny, 50% de no Shiny el, que, el primero que veamos si es Shiny o no hay que capturarlo da igual a ver hola mamá hola ma ¿por, por qué por qué por qué eres negra o sea por qué eres por qué tienes la piel más oscura o sea what the fuck ha sido ha sido a los rayos uva ahí a que te den a que te den a, a, a, que, te den, eh, a que te den rayos suba quiero decir o sea me, me, bueno da igual oye tú no tienes que ir a profesor Oak si no recuerdo mal Copy dijo que quería entregaros un Pokémon no en efecto queremos el Pokémon del profesor Oak pero no va a estar no va a estar en el laboratorio que todos lo sabemos así que admiremos nuestra región de canto en, en Full HD en 1080p que, que es, es increíble, este juego es de los más bonitos del mundo estoy deseando que salga Pokémon Espada y Escudo espero que acabemos esta serie antes de Pokémon Espada y Escudo por supuesto pero no sé, no sé, esp esperemos que sí por favor ahí están los Pidgey, que no va a haber Pidgey chicos no van a ser Pidgey los de esta ruta muchas gracias pequeños Pidgey uh -huh. señor profesor Oak ¿Me vas a enseñar a capturar Pokémon? Algo me dice que sí Ha sido una excursión, una incursión muy productiva He aprendido mucho sobre vosotros Incursiones como las de Pokémon GO, ¿no? Imagino Anda, hola, Echo Sí, aquí estoy, hermano me... Ash, Echo Sí, da igual, soy, soy la misma persona El poderoso, Ash Casi se me olvida Hoy tenía que daros vuestros Pokémon a ti y a Copy, ¿no? Pues nada, di dirijámonos al laboratorio Oh yeah, oh yeah, ahí lo tenemos Lo escuchamos ¡Sí! Nuestro Eevee que no es Shiny, vale, este no podía ser Shiny La única forma de que sea Shiny es que lo haga yo a mano Que de hecho si queréis lo puedo hacer, lo puedo convertir en Shiny Pero pero no lo vamos a usar, o sea, este Pokémon no se va a usar Anda, ¿qué hace este Eevee por aquí? Mejor no desaprovechar la ocasión, voy a enseñarte cómo capturar Pokémon tan sencillo como lanzar una Pokéball. Vale, esto... <risa> esto espero que se nos dé bien, compitruenos. Porque es que... Es que... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Otra novedad, chicos! He cambiado el color de las Pokébol. <ríe> porque me apetecía? Porque sí, porque se puede, se puede y lo hemos hecho. ¡Mirad qué guapa la Pokébol de color azul! A ver, sí, que no me lo expliques ocho veces que os sé hacer, ¿vale? Otra cosa es que atinemos. Otra cosa es que atinemos. A ver, vámonos. Uno. Perfecto. Genialítico. Espe espectacular, hermanos. Ahí va. Uno, dos, tres. Y... Nuestro Eevee atrapado, aunque no es un Pokémon válido. Así que... Lo dejamos ahí. Eevee, un placer tenerte, un placer capturarte, pero no, no te queremos. ¡Qué preciosidad de Pokéball de color azul! ¡De color azulito! Como si fuera una Super, pero no, es una Poké. La Super también ha cambiado, ¡Vale! La que no he cambiado creo que es la Ultra Ball, porque no había un modelo de Ultra Ball. He buscado, pero no he encontrado, pero lo puedo cambiar, ¿vale? Las cosas irán poco a poco, es que tengo poco tiempo, ya sabéis esto de las series, de, de preparar las cosas que no te da la vida, pero ya no me aguantaba más. Quería empezar esta increíble serie. Vale, vamos a por nuestro Eevee. Estoy, no estoy comentando la historia eh, del principio, ¿vale? Porque ya la sabemos todos, yo creo. Es, es, es Pokémon... Let's go, vale Empezaremos a comentarle ya cuando entremos en materia Cuando tengamos nuestro primer Pokémon Vaya que observador, pues la tercera de... Es del Eevee que ha capturado hace nada Eco. que ahora mismo vamos a coger ¿Lo has capturado tú solito, Echo? Sí, macho, no ha sido muy complicado, la verdad Una experiencia inolvidable ¡Wow, qué pasada! ¡Ah! Se ve que rebosa energía Vamos a por él, chicos Vamos a por nuestro poderoso Eevee Eco, coja la Pokémon que no muerde Vamos, con decisión Oh yeah Estoy, dese... Estoy deseando... Salir y ver nuestro starter, tío. Que por cierto, eh, todo random. Ataque random. Tipos random, ¿vale? Esto no lo he dicho, pero tipos random. O sea, este Eevee no es tipo normal, ¿vale? No lo es. Flipa, mira, mira, mira, mira. Admirar a nuestro Askechuk. Cogiendo un Eevee, ¿vale? No, no, no, es un, no es un Pikachu, pero bueno, no pasa nada. Estamos alterando la historia. Es un universo paralelo. <ríe> Qué guapo, tío. ¡Qué guapo nuestro, nuestro Ash Ketchup! ¿Y es tu compañero Pokémon! ¡Claro que sí! <risa> ¡Que me descojonan! Este ejemplar es bien curioso, sale de su Pokéball y entra en ella según se le antoja Pero por muy rebelde que sea, yo diría que le gustas Y si le pones un mote eco, nah. No, no porque no lo vamos a usar así que... ¿pa qué? Para eso es tontería. ¿Qué os parece mi, mi, mi, mi Timmy y mi. O, a ver, mi, mi. Mi llama del fornite. ¿Qué os parecen mis peluches? Van a estar ahí un poco. No sé si se verá muy bien en el layout, pero bueno, ahí los tengo. Pues para mí, este profesor, un Pikachu. Pikachu Pikachu. Estoy dando la voz un poco tocada y, y no me gusta mucho, chicos. Espero no filiar ya desde el principio y fallar en los episodios. Ah, una cosa más. Ahora, los no entrenadores, tengo que daros un favor. Vale, nos vamos a dar la Pokédex, imagino, ¿no? Esto es lo típico Lo típico de lo típico, o sea, ya, ya Esta historia nos la sabemos, pero, pero vamos O sea, como si estuviera grabada con un tatuaje aquí Esto es, esto es ya in increíble, chicos Este juego, este juego va a ser ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, hermanos? Vale, tenemos la Pokédex <coughs> Y ahora creo que hay combate, ¿no? Puede ser Vamos a descubrir de qué tipo es Eevee y vamos a averiguar de qué tipo es Pikachu, ¿vale? Porque no lo sabemos, o sea, no tenemos ni puta idea Ay, esto, esto me encanta, ¿vale? Una cosa que sí que, que sí que ocurre es que los Pokémon, las evoluciones Respetan el tipo básico del Pokémon Salvo evoluciones tipo Eevee a Flareon o a Papabori, o no tal, eso cambia, ¿vale? Pero si si las evoluciones son normales, el tipo se mantiene, ¿vale? Lo cual mola, porque así podemos aprendernos los tipos y todo eso, o sea, ya sabéis Vale, no hay combate Tenemos ya nuestro Eevee por aquí eh, Bailarín Y ahora chicos, creo que ya, creo que ya mismo, ya mismo Podemos capturar nuestro primer Pokémon de ruta, no lo sé A ver, que me pica la nariz, hermano, si sí, me... eso significa movida Uy, uh, uh, se viene el Pokémon Ay, pero ¿qué Pokémon más cookies ¿Es el, el que está entregando el profesor? Sí, ¡Joder! la nariz, tío! Oh. Oh, me estoy constipando ¿Cómo que lo has atrapado tú? ¿Tú solito? ¿Qué apañado eres? Se nota que eres mi hijo Claro que sí, mami ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? Ah, oh, se llama Ivy. Hola Ivy. Oh, oh, qué nombre más raro Bye Verde energía ¿Y ahora estáis deseando salir a, vi a vivir aventuras? Pues claro que sí ¿Qué me das? Un mapa Ah, vale el mapa Perfecto, guay Como si no nos lo supiéramos Pero bueno, está bien No sé, para la gente nueva está bien No somos nuevos No pasa nada Ay, vamos chicos se viene, chicos. Se viene la primer, el primer Pokémon de ruta. Lo estoy, lo estoy puto deseando. Vale, es el primero que veamos, ¿vale? Así que preparados. Primer Pokémon de ruta. Primer starter de la serie. Vamos a por ello. El primero que veamos... Vale, vale. Eh, eh, no lo sé. No lo sé, chicos. No lo sé. El que estaba más cerca era, era Dra Dragoner, ¿no? De de Se ha ido se ha ido, vale se ha ido, se vale ahí está, ahí está, Dragoner, Dragoner Shiny, Dragoner Shiny Dragoner Shiny es nuestro starter, confirmamos nuestro starter, porque la otra opción es Golem, que, que estaba también ahí, pero es que no sé cuál es el primero tío Oh, Kingler, vale, el Dragoner es Shiny, el Dragoner era Shiny y era nuestro starter, así que era el que estaba más cerca y el que, y el que hay que capturar Vamos a por él <risas> Menudo, menudo inicio, chicos Menudo fucking inicio Dragoner salvaje te corta el paso Vale, a ver, que no va a ser fácil de capturar, eh Primer aviso, vale, tenemos 50 Pokémon, más no tenemos vallas? No tenemos nada No te escapes, Dragoner No te escapes, de... vale, empezamos mal Empezamos mal, no falles Vamos, vamos, vale, le hemos dado, le hemos dado Por lo menos le hemos dado, venga, va, uno Dos, tres No, se escapó Se escapó, Vale, vale, vale, vale, va Ahora sí, ahora sí, vamos Bien, genial, este sí, ahora sí, ahora sí, uno, dos, tres, ¡Sí! Uh -huh. papá, pa, pa, pa. Tenemos un fucking starter, tenemos un Dragoner, chicos. ¡Wow! ¡Wow! Y había subido a nivel 6, vale, perfecto. Y había aprendido surf. ¡Y había aprendido surf! ¿Qué coño? Vale, nos damos de Dragoner que está en la Pokédex. Tipo Hada Psíquico Hada Psíquico Pokémon Dragón No, no es, no es Pokémon Dragón Es tipo Hada Psíquico eh, segundo testigo está rodeado por una extraña Aura que le da un aspecto misterioso y místico ¡Wow! ¡Wow! Empezamos con un starter ¡De puta madre, chicos! ¡De puta madre! ¡Hermanos! Vale, vamos a ponerle el mote de... de del starter, ¿vale? El mote... ¡Dragoner! ¡Dragoner! Nada a empezar Pero esto está chitadísimo esto está chetadísimo Vale, vamos a ver nuestros Pokémon Vamos a ver a Eevee, ¿vale? Que, que no lo podemos usar, ¿vale? Pero bueno, Eevee ¡Tipo fuego <ríe> ¿Qué es esto, tío? fuego Vale, naturaleza grosera eh, ¿Qué ataques tiene? La caja Ah, mira, estos tres eh, no, no son random Son los típicos de, de Eevee, ¿no? Y Surf Surf <ríe> Surf ya está. Vale, pero no no no cuenta, ¿vale? Este Eevee no lo podemos usar. Pero nuestro starter que es Dragoner, vamos a poner mote, por supuesto, o sea, o sea, ¿cómo no? Eh, va a ser Alb, ¿no? O sea, lo que, lo, lo que estoy lo que pongo siempre, ¿vale? Lo, lo que siempre he puesto Alp, Albi, Albi Alb va a ser nuestro starter, albi Albi. Alb, perfecto. Starter Albi, nuestro primer Pokémon, que por cierto, tenemos que ver a ver, no sé qué he hecho, he puesto la bolsa? Vale, perfecto. Eh, bueno, no, vamos a quitar del equipo a Ivy. Le quitamos, perfecto. Vale, esto es. Ya está, ya está, perfecto, perfecto. Ahora sí, ahora todo tiene sentido. Tenemos a nuestro número uno, Albi. Vamos a ver qué ataques tiene. ¡Ja, <ríe> me ¡Ada, sí que me encanta esa combinación! O sea, no me puede gustar más. Chupa vidas. Que es potencia 80, vale, perfecto Y látigo, bueno, tipo bicho Y látigo que Bueno, no podemos hacer más, vale Látigo no está mal Baja la velocidad, lo cual me Y sube la defensa, bueno Bueno, bueno, sí, sí, sí Estoy contento, chicos Esto es ruta, ruta qué Ruta 1, ¿no? Ruta 1, vale, ruta 1 Tenemos mogollón de Pokémon por aquí Habría que levelear, para levelear habría que capturar Pero, eh... No podemos, no podemos andar capturando nada más que al primer Pokémon de ruta Así que, la vida es así No podemos capturar más Pokémon Y esto es lo que hay No sé cómo hacerlo del leveleo Porque no, los combates son muy pocos ¿A qué nivel está nuestro Dragoner? A nivel 4 Uf. A nivel 4, voy a capturar otro Dragoner Luego lo liberamos, para subirle aunque sea al nivel 5 O sea, vamos a intentar que esté al menos Al menos, al nivel 5, ¿vale, chicos? Porque, eh, como es un starter Pues por lo menos que tenga nivel 5 Si hay que luchar contra, luego contra Contra copyright, pues que copyright Por lo menos no, no, esté al mismo nivel, ¿vale? O sea, que esté equilibrado el asunto con su Pikachu O sea, que somos una evolución, pero, joder Al menos, al menos nivel 5, ¿vale? Eso al menos, racha de capturas, No, si todavía, todavía <risa> Es que Shiny, tío, es es Dragoner Shiny encima, hemos tenido la suerte que nuestro Starter puede estar a nivel alto He cogido ¡Uh! ¡Oh! ¡Tentacruel! ¡Tentacruel Shiny! ¡Oh! No, no, no, este, este no lo voy a capturar, no lo voy a capturar Este no Este no, quiero, quiero un Dragoner para, para no spoilearme los tipos, ¿vale? O sea, sé que me podría spoilear los tipos, pero no me los quiero spoilear No hay tantos Pokémon como para... Entendéis, ¿no? Entren, entendéis un poco el asunto, perfecto ¡Uff! Dragoner, vamos a poner <coughs> Dragoner, capturadito hermano A ver, para acá no, hemos fallado Ahora, ahí está, vale Creo que no se ha capturar como el otro, puede ser Puede ser que no se capture ¿Tres? Vale, perfecto, o sea, Es fácil, es fácil, parece que no es tan difícil de capturar El Dragoner este, se nota que está a un nivel Muy bajo, eh o sea, se nota bastante Vale, esta sube al a nivel 5, estupendo Y ahora vamos a liberar los, el ejército De Dragoners que estamos teniendo, que es que Se nos está yendo de las manos, vale A ver, eh, vamos a Los Pokémon eh, vamos a la caja Y creo que desde aquí los podemos liberar, ¿no? Este eh, Retirar del equipo primero Por supuesto, y ahora Transferir al profe, transferir, transferir Ah, por cierto, no pienso usar eh, Ningún Ah, no, no puedo, ahí no, no pienso usar ningún caramelo de estos eh, No sé, los caramelos estos Que, que se usan aquí De músculo e inteligencia y su puta mano No, eso eso no va conmigo, porque eso está demasiado chetado, ¿vale? A ver, vamos a quitar este del equipo también. Y lo, lo, se lo mandamos al profe ahí con, con, con, con mucho gusto. Toma, profe. Deleítate con mi poderoso dragoner. Que, que vamos, que dragoner es. Es un pepinote, chicos. Es un pepinote. Pero ya de los gordos, gordos. Ay chicos, espero que os guste mucho esta serie Porque va a ser, va a ser, va a ser una locura Una fucking locura ¡Oh, Charmillion! Imaginaos un Charmillion, hubiera sido brutal! Brutal! Este no es Shiny, este no, hubiera sido mejor Shiny también Pero bueno, dragones, no me puedo quejar, ¿eh? ¿Cómo hemos empezado? ¿Qué Starter? ¿Qué Starter, chicos? El dios, el Starter top de los tops Ay, Ciudad Verde, chicos, llegamos a Ciudad Verde Vamos a... Vamos a... A hablar con este tipo. Pero... Pero ya queda... Queda poco... ¿qué? ¿Minuto 20 ya? Dios, se me ha hecho cortísimo. Se me ha hecho cortísimo. Bueno, pero... Pero... Pero bien, bien, bien. Un buen, buen episodio. Espero que... que os haya molado. Eh, si queréis un mote, ya sabéis, responder la pregunta para el próximo capítulo que vamos a capturar otro Pokémon sí o sí. Eh, tened vuestros motes, aunque voy a grabar el siguiente episodio. Antes de haber subido este, así que Ahí no podré poneros vuestros motes Pero bueno, vamos al laboratorio y ahí Lo dejaremos, ¿vale? Aquí, aquí Perfecto, aquí podemos guardar Estupendo, pues nada más, chicos Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Espero que dejéis un super like de compito No apretad ese botón como si no hubiera mañana Y nos vemos en el próximo episodio chicos Chao, chao